Saludos para todas y para todos. Estoy aquí para invitarte a participar en el primer Encuentro Nacional de Datos Abiertos que organizan las diputaciones de Barcelona y Castellón y el Gobierno de Aragón. Mi nombre es Sonia Castro y soy coordinadora de la iniciativa PURTA en la entidad pública Red.es. Los interesados en datos abiertos estamos de suerte. Si participas en la puesta en marcha de una estrategia de datos abiertos o si quieres que ésta se consolide y dé frutos, a lo largo del encuentro descubrirás pistas sobre los frenos y los retos a los que nos enfrentamos para cumplir este objetivo. Si estás buscando cómo reactivar social y económicamente zonas con problemas de despoblación y quieres asegurar su sostenibilidad, entenderás a lo largo del encuentro razones de por qué abrir datos va a mejorar la cohesión territorial. Si buscas un foro en el que intercambiar experiencias y buenas prácticas, si eres de los que quiere que las administraciones ofrezcan datos porque consideras que ayudan a responder de manera efectiva y responsable a los desafíos sociales y económicos a los que nos enfrentamos, tienes una cita el 21 de noviembre a las 9 de la mañana en Barcelona. Te esperamos.